Ese sistema te lo prometo que va a mejorar tu vida. Este podcast estoy muy emocionado porque el tema de hoy estoy aquí con la líder del despacho contable, contabilidad de alto rendimiento, la señorita Cassandra. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cassandra Palacios. Estoy muy emocionada de estar aquí formar parte del equipo de David. Y pues este sistema nos ha cambiado completamente la vida a todos los que lo conocemos. Excelente. Y pues, digo, la verdad es que eh, cuando estábamos pensando en este podcast yo dije, qué mejor para el tema que la persona que se encarga de reclutar a todo el equipo y pues este, este, este podcast, este, el tema del día de hoy es cómo reclutar tu equipo de poder y yo creo que hay algo eh, bien importante que hay que señalar de esto y es que si tú no tienes un buen equipo pues no puedes dar resultados tú puedes llegar hasta cierto punto a cierto lugar pero solo pues se pueden hacer tantas cosas en el día y se puede ganar tanto dinero en un día. Entonces, pues tu equipo de poder es, es de lo más importante que debes de, de enfocarte si eres un empresario. Claro que sí. Yo creo que sin un equipo no vas a obtener los resultados que se buscan a tener en una empresa y que teniendo al mejor equipo o tú tener el control de cómo contratarlos pues va a tener resultados más rápido Claro, y fíjense, vamos a hablar de primero de, de, las áreas, de las áreas en las que debes de tener líder y después vamos a hablar de los perfiles, de qué tipo de perfiles debes de tener, de qué tipo de cosas tienes que preguntar cuando estás eh, contratando gente. Entonces, son cinco áreas principales. La primera es, tienes que tener un líder de recursos humanos, tienes que tener un líder de calidad, tienes que tener un líder de operaciones, tienes que tener un líder de ventas y un líder administrativo. Eh, obviamente No desde el inicio O sea Depende mucho De cuánto vendas Pero Tienes que comprender Que esas son Las áreas mínimas En las cuales Debes de tener líderes Ahora Si eres emprendedor Si vas empezando Pues tú eres Soy la ¿eh? Todas las áreas Son tuyas Sí O sea Soy la que Paga Soy la que recluta Soy la que toma Los videos O sea Probablemente Sea el caso En este momento O probablemente Ya no Entonces lo que tienes que entender es que no vas a contratar a toda la gente al mismo tiempo, sino dependiendo de lo que vayas ganando es lo que vas a ir invirtiendo. Por ejemplo, si vendes ya 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares, mínimo tienes que tener tres líderes. Los líderes son líder de, de administración, un líder de operaciones y un líder de ventas. Y esos tres absorben todas las demás. Pero es muy importante que entiendas que la calidad de tus líderes va a definir en gran medida si vas a lograr o no vas a lograr tus metas. Concuerdo. Y aparte de, de eso, yo creo que cada líder va a ayudar a las demás personas que ya están en tu empresa a tener los resultados que buscan tener, porque un líder creo que está más eh, enfocado en lo que busca un director general, un jefe, y sabe lo que se busca para llegar a los resultados que se deben de obtener. Es correcto. Y una de las cosas que tienes que hacer como líder, como dueño primero de empresa, es entender que una de tus principales tareas es contratar gente, es contratar diamantes. Yo le comento siempre a Cassandra, le dije, necesito que traigas gente como tú, necesito que, necesito que traigas gente como Maffer, gente como Damián, gente como... O sea, la gente que tenemos, porque es, es gente muy poderosa. Probablemente no tiene todas las habilidades ni todas las capacidades, pero tu tarea como líder, como dueño de empresa es estar viendo siempre gente buena, los contratas y luego averiguas dónde pon, los pones en ciertos puestos, ¿verdad? Porque muchas veces eh, es gente buena que dices, oye, pero no tengo un... lo ves que es bueno para vender, pero hoy no tengo un puesto de ventas. Tú contrátalo, si tú ves que es bueno, si tú ves que tiene los valores, si tú ves que da resultados, los contratas y después averiguas qué haces con ellos, ¿verdad? Sí, ha pasado eso en la empresa y cuando David nos dice, es que no importa si tiene las habilidades o no, después nos damos cuenta de que aunque no tenga las habilidades, tiene las ganas, tiene los valores, que es lo que más se busca tener en tu equipo las personas con los valores, con las ganas y que quieran siempre llegar a, a su meta. Es correcto. Y, y lo importante es que entiendas que cuando tú contratas a alguien, usualmente esa persona o ese líder te tiene que generar el doble o el triple de lo que tú le pagas. Por ejemplo, si tú le pagas 15 mil pesos, lo que tienes que esperar es que esa persona te genere 45 mil pesos para que tú puedas solventar ese gasto. Entonces, si tú te das cuenta de que esa persona no te lo está generando, pues obviamente puedes hacer ajustes. Eh, independientemente de, conforme va pasando el tiempo eh, cuando vas contratando gente, una de las cosas que te vas a percatar es que ya no puedes solo. Entonces, a un año tienes que considerar tener una o dos personas dentro de tu staff. A los 3 4 años tienes que tener tres, cuatro o cinco personas. Y a los cinco años tienes que tener tu, tu equipo completo. Y eso va a determinar mucho tu crecimiento. Entonces, de eso se trata esto, de que tú entiendas de que necesitas un equipo, obviamente no lo tienes que hacer desde un inicio, pero sí tienes que saber que en un periodo de tiempo necesitas tener a todo tu equipo para poder llegar a las metas que tú quieres, sobre todo si sigues el sistema Rockefeller o te entrenas con nosotros, pues puedes llegar a vender millones y millones y millones y si no tienes el equipo, pues es muy difícil, nada. ¿no? Sí, recuerdo cuando fui al taller de, de equipos de alto rendimiento donde estaban hablando de los equipos y me interesaban mucho pues, los temas que, que comentaban ahí, cuando dijeron que cada perfil o cada persona que va a ingresar a tu empresa es un diamante y que tú tienes que pulirlo o ayudarle a que esto pase y que entre en una perturbación para que pueda convertirse en un diamante, pues nos ha quedado muy claro con lo que hemos hecho, con lo que estamos haciendo y creo que si no tenemos las habilidades cuando nos contratan o cuando contratamos a alguien, pues alguien más se las puede enseñar o ellos mismos buscan la manera de obtenerlas para llegar a, al perfil o al nivel que se, se debe de tener. Claro. Y pues bueno, vamos a empezar con, con los perfiles. Por ejemplo, el perfil eh, de cada líder, te vamos a platicar un poquito de ellos, de recursos humanos. Eh, usualmente un, un líder de recursos humanos lo que está a cargo es a prevención de accidentes e incidentes, plan de entrenamiento de los empleados, disminución de la rotación, prevención de ausentismo y retardos, contratación de vacantes, pago de nómina y horas extras. Eh, educación tiene que ser un licenciado en recursos humanos o afín y pues experiencia mínima de tres años. Eh, el líder de recursos humanos, yo pienso que es algo que la mayoría de los, de los empresarios no le toman la suficiente importancia. Pero el detalle es que si tú no tienes un buen sistema de recursos humanos, un buen líder de recursos humanos, pues estás en el agujero y cavando, ¿verdad? Porque es muy difícil poder mantener la empresa y sobre todo administrar el mejor recurso que tienes dentro de la empresa que es eh, tu gente, ¿verdad? tu equipo de trabajo y yo he visto en varias empresas donde solamente la persona de reclutamiento a eso se dedica a reclutar, no ve absolutamente nada, le piden un perfil que tenga esto, esto y esto y es lo que hace recluta, recluta, recluta y por eso tienen mucha rotación de personal por eso las personas no duran y creo que si hacen esto así, pues va a durar muy poco su sistema que estén implementando. Pero con este sistema y con la manera en la que el libro te enseña realmente cómo contratar y por qué contratar, pues sí van a durar las personas más en tu empresa. Y no nada más te van a funcionar en ese, en ese puesto. A lo mejor y con un tiempo van a cambiar de puesto y va a ser mucho mejor. Claro. Si quieres aventar tú el líder de ventas. El líder de ventas. Pues... El líder de ventas va a estar a cargo de administrar llamadas telefónicas, contratación y entrenamiento a los vendedores, administración de cotizaciones y del CRM, que es donde entran las llamadas y los whatsapps, incremento de ventas en línea, incremento en venta directa y pues si se tiene un call center pues ventas por, por teléfono. El right. perfil eh, puede ser hombre o mujer, tiene que tener pues disponibilidad para trabajar porque va a estar a cargo de un equipo pues moderado, a veces a lo mejor grande, la educación tiene que ser una licenciatura terminada. Yo, eh, a lo que he visto cuando hemos contratado perfiles para líderes de ventas, eh, me gustan mucho las personas que estudian como relaciones internacionales para este perfil, eh, compras o perfiles donde se, se empleen o se desenvuelvan con mucha gente diferente, porque eso es lo que se necesita. Y pues la experiencia es en ventas en cinco años. De acuerdo. Eso estamos hablando de un líder de ventas, ¿verdad? Entonces es importante entender que un líder de ventas pues, es muy diferente que un vendedor porque es una persona que va a administrar y pues que necesita tener la experiencia. Y muchas veces, muchos empresarios, digo yo he cometido también el error de querer poner a un buen vendedor a liderar ventas y no necesariamente es así, ¿verdad? No, no todo el tiempo un buen vendedor puede administrar ni liderar ventas. Y bueno, el siguiente punto, el siguiente perfil es el líder de operaciones que está a cargo de que se cumpla el plan de producción, cumplimiento de entregas, incremento de eficiencia, eh, reducción de tiempo muerto, mantenimientos preventivos, administración de material de proceso de inventarios, proyectos de mejora y mejoras de productividad, perfil pues no, no importa el sexo, eh, estado civil indistinto, que tenga carro, disponibilidad a los fines de semana, educación, ingeniería o administración, eh, puesto similar en 5 años y, y pues bueno, un líder de operaciones, pues es un líder que hace que las cosas sucedan dentro de la empresa. Sea un despacho contable, sea una empresa de manufactura, sea una consultoría, sea una comercializadora. Necesitas un líder dentro de la empresa que haga que la operación esté girando y se estén dando las cosas. Usualmente la operación es una persona muy, muy disciplinada, que da seguimiento a las cosas. Diferente al de ventas, ¿verdad? no es una persona tan, tan comunicativa, pero es una persona que que va a hacer que las cosas sucedan dentro de la empresa. Siguiente, ya, Adelante. Sí, eh, perfil para un líder de calidad. Eh, pues las actividades del cargo de un líder de calidad son administración del sistema de calidad, reducción de defectos y desperdicios, administración de reducción de quejas de los clientes, implementación de un sistema manual de calidad, rechazos de proveedores y reducción de defectos, administración de materia rechazada aquí pues el perfil es sexo indistinto estado civil indistinto, disponibilidad para trabajar obviamente fines de semana eh, la educación es una ingeniería industrial terminada y la experiencia en puestos similares de 5 años aquí lo que se busca es pues, una persona muy estructurada que sabe el cómo o el paso a paso para que las cosas sucedan y que las líneas de producción terminen o va dependiendo de la empresa claro. a la que se esté dedicando un, básicamente es un policía no sé si conozcan o, o piensen en una persona que es un policía eh, ...y ese policía va a hacer que las reglas se cumplan dentro de la empresa... ...entonces un líder de calidad es una persona muy recta, muy eh, alineada a los procedimientos... ...que le gusta seguir sistemas, que es un policía básicamente... ...y pues bueno, el siguiente es el líder de administración... Eh, ...actividades del cargo a cargo de las cuentas por cobrar... ...elaboración de contratos para empleados... ...elaboración de estado de resultados y flujos de efectivo... Pagos a proveedores, cotizaciones de eventos, facturación, a cargo de reducción de gastos, sexo femenino, eh, preferentemente, obviamente no, no tiene que ser, el, eh, únicamente puede ser de los dos. Disponibilidad a los fines de semana, pero la verdad es que los, las mujeres son mejores administradores que los hombres. <risa> eh, esto es muy importante, disponibilidad a los fines de semana, porque un administ administrador... Tiene que estar todo el tiempo pegado, ¿eh? tiene que estar todo el tiempo haciendo que las cosas sucedan. Usualmente licenciatura en contabilidad o finanzas terminada y 3 a 4 años de experiencia. Obviamente pues, las herramientas manejo de SAP, Office, Excel, manejo de nóminas. Eh, un administrador pues, es una persona muy capaz, una persona que te puede administrar, es el que básicamente te guarda todas las cuentas, te dice todo lo que está sucediendo, le dices en qué se gastó, te da lujo de detalle. Es un perfil completamente diferente al de operaciones, al de calidad, entonces... Siguiente, Mercadotecnia. Perfil para un líder de Mercadotecnia. Pues las actividades del cargo son clientes generados y costo por cliente que se generó, costo total de campañas y campañas generadas... Eh, creación de productos gancho, administración de redes sociales, diseño de post y actualización de páginas web, creación de embudos de venta, campañas de venta en Facebook y en diferentes redes sociales, creación de campañas masivas de WhatsApp y mensajes de texto. El, perfo, eh, el sexo puede ser eh, indistinto, tienen que tener disponibilidad y una computadora propia, creo que eso es muy importante. Eh, la educación, pues diseño gráfico o una licenciatura en mercadotecnia. Y la experiencia puede ser de dos a tres años en ese puesto similar. Y pues bueno, nada más para, para recalcar, otra vez, ¿verdad? Tu organigrama en el primer año, probablemente vas a ser Zoila. O sea, soy la que todo. Soy la que hago los anuncios, soy la que pago la nómina, soy la que pongo el café, soy sí, la que limpio. Soy los todo. Obviamente, conforme vayan aumentando tus ventas, pues vas metiendo gente, eh, como te comento aquí, ¿verdad? O sea, puedes empezar tú y tener un líder de administración, un líder de ventas, un líder de operaciones. Y conforme vayan pasando los ingresos o vayan aumentando los ingresos, pues vas metiendo gente, ¿verdad? Y lo, lo importante es tener los indicadores clave. O sea, hay indicadores para recursos humanos, hay indicadores para calidad, hay indicadores para eh, operaciones, ventas, mercadotecnia, costos. Y que los estés midiendo. O sea, tu equipo de poder va a determinar en gran medida tus resultados. Entonces, acostúmbrate a que tengas un equipo de poder y que te ayude a lograr las metas más rápido. Sí, y creo que este equipo de poder, más que nada, aunque te va a ayudar a ti, va a ayudar a las demás personas que vayan a, a, entrando a tu empresa van a ayudarlas a alinearse y van a ser las personas que van a decir, ok, yo quiero llegar hasta donde ellos están y voy a hacer lo que ellos me dicen para lograrlo. Entonces, más que nada, un equipo de poder dar el ejemplo. Es correcto. Y fíjate que algo, algo importante ya para, para finalizar es que revises los valores. O sea, es, filtres primero por valores y después por habilidades, sobre todo en los líderes. Eh, yo me fijo mucho, digo, Cassandra es la que hace los filtros de toda la gente que nosotros contratamos. Pero básicamente es que sean disciplinados, que hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque si no, no entran con los valores de la empresa. Nosotros hacemos ejercicio todos los días. Eh, buscamos que les guste entrenarse, que estudien, que lean. Y yo siempre digo acá, si no estudian, si no leen, si no hacen ejercicio, bye. Oye, que sean comprometidos, que de preferencia vivan solos porque van a tener hambre. Hay ciertos factores que tienes que tomar en cuenta tú como líder. Eh, aquí vienen, de hecho, en el libro, si quieres comprarlo, eh, puedes... Meterte a la página www.empresariodealtorendimiento.com. De alto de hecho tenemos taller, ¿no? ¿Cuándo es el taller de Rockefeller? Es el 26, 27 y 28. Sí, puedes ver ahí también en el en el, en, la en la página web porque ahí tenemos todos los entrenamientos eh, para que asistas si quieres a alguno de los que estamos organizando próximamente dependiendo de qué, cuando lo estés viendo. Pero miren, aquí están los valores. Por ejemplo, trabajo duro, o sea que sea disciplinado, que pueda trabajar los fines de semana, humildad. O sea, que le gusta aprender, orientado a resultados, que sea muy comprometido, confianza, equilibrio. Y pues son cosas que cuando tú filtras, los expones a la cultura, ¿verdad? Los expones a, a lo que realmente se va a vivir todos los días. Yo siempre les digo, oye, ¿puedes trabajar de lunes a domingo? No, pues mejor no trabajes con nosotros. Si no te gusta leer, si no te gusta hacer ejercicio, si no te gusta aprender, pues yo estoy muy claro y siempre se lo transmito muy bien a, a CAS. Eh, ¿qué tipo de gente va? Y nos estamos retroalimentando porque hay veces que ella me pasa gente y funciona y no cuadra completamente con lo que le digo y hay veces que ella me pasa gente y le digo, no, ¿sabes qué? Pues por esto y por esto y por esto no. Entonces, esto es un, un sistema vivo, es un sistema en el cual tú tienes que estarlo mejorando y mejorando y mejorando. Sí, es todos los días y cuando, bueno, nos ha tocado que es que ya nos tardamos mucho con esta vacante, pero realmente aunque las personas cumplan con los conocimientos o tengan ciertas cosas, hay alarmas que te dan desde el principio por decir no me gusta hacer ejercicio, no es que yo nada más puedo trabajar de lunes a viernes y sabes que el compromiso que ellos van a tener a una persona que a lo mejor no tiene toda la experiencia que, que las otras personas te están ofreciendo, pues va a ser muy diferente, a lo mejor esta persona que no tiene tanto conocimiento pues va a ser más fácil nosotros poderle enseñar las habilidades porque tiene ganas. Es correcto y bueno pues de nuestra parte es todo, la verdad estamos muy muy agradecidos de que hayas escuchado nuestro podcast, gracias a Maffer que está allá atrás de cámaras uh -huh. eh, gracias a todos los empresarios que nos ven, que nos escuchan eh, gracias Casandra un placer eh, recuerda entrar a la página Puedes comprar tu libro para que empieces a implementar tu sistema y después que vayas a un taller. Y pues bueno, nosotros hacemos esto para ayudar, para servir. Ojalá que te haya servido mucho. Comparte el video, comparte el podcast, por favor. Y nos vemos en la próxima semana, en el próximo podcast. La próxima semana, maferé. Gracias.